So... Juan y con Santiago. Santiago ya tiene 20 años y yo lo conocí con 15 que el chaval era así y me saca un, me sacas un palmo ahora ya, Santiago. No, no crezcan más. Igual si crecen más la próxima vez tendré que... Te, pero bueno, esto es culpa del padre también, ¿no? De la genética. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Bárbaro. Acá muy entusiasmados en Río Pinto ¿Sí? y con ganas de correr y tenemos stand para ¿Sí? promover lo que estamos haciendo como ONG y... Y bueno, y para que más gente se sume en todo el país y para que de una vez por todas en la Argentina las empresas de ciclismo traigan tandems. Sí. Ahora tenemos 30 tandems en el puerto ¿Sí? que acaban de llegar. Eh, eso lo vamos a donar en todo el país. Buscamos pushers, que son los que donan mes a mes a empujando límites vale. para la inclusión en ciclismo a personas con discapacidad. Perfecto. Eh, Dejaremos el link aquí abajo para que todo el mundo pueda participar. Sí, sí. Y si hay para... alguien que todavía no siga, no apoya, y no done a ah, empujando límites muy mal a partir de hoy. Ya ayúdenles a visibilizar, a apoyar a, a través del deporte tirar para adelante con el autismo y además tomenlos como referentes de vida, como referentes de motivación, como referentes de superación y como referentes de ánimos. fuerte aplauso para esos ahí al ladito. Ahí está su carpa. Así conocen la historia. Que bueno que esta mañana. Tenemos la posibilidad de charlar y realmente emociona esa historia, así que bueno, colaboren con ellos que tienen muchísimas cosas para entregar y contarles. Hermano, continuamos. Bueno, eh, te decía, ¿por qué, ¿por qué el Río Pinto? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué estás acá y qué, qué viniste a buscar? ¿Qué viniste a llevarte eh, de este fin de semana? Lo primero de todo, eh, el calor de la gente, eh, hemos estado ahí y cada persona que pasa, una foto, una historia, un abrazo, un ánimo, un beso, casi todo. No, yo hace siete años o tres o, do o dos meses o lo que sea y hace mucha ilusión. Somos unos flipados, no entramos en razón, no, esta no nos no riega, nos riega mucho y nos riega más este de aquí. Que vayan a correr mañana, tanto los de 7, como los de 15, como los de 30, que lo disfruten, que el que quiera competir, que compita, que el que su competencia sea terminar, que compita también, que el que quiera probarlo, que lo pruebe también, pero sobre todo, que lo, bueno, que vigilen, evidentemente, pero que lo pasen bien, que el que tire un plástico por ahí, le pegaremos una buena patada en el orto y que nos vemos por los caminos, claro que sí. ¡Ay, no, fuerza, que una fuerza. Ahora nos vemos por acá. Bueno, que la disfruten, ¿eh? Muy feliz, hermano, de tenerla acá. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nada, que espero que lo disfruten mucho. Es un placer estar aquí con ustedes. En principio ayer íbamos a por la de 15 por la noche mismo. Los buenos están en la de 7. Te parece loco hoy uh, corriendo una poquita en el trail río pinto y mañana 90 kilometrillos de mountain bike en el desafío río pinto creo que soy el único tonto que hace las dos cosas y por si fuera poco un vendaval de locos tú a la que se pone el terreno tranquilo vendaval <risa> vamos para allá mode fucas uh. Hostia, vaya sudadita, yo creo que esto es el Sherlagen, Integren, Bueno, conociste la sierra de Córdoba así que bueno muy feliz de, de tenerte acá como estuvo eso más feliz en la llegada que durante no eh, estuvo muy bonito estuvo técnico en algún momento estuvo rápido y muy muy bonito es la tercera vez que estamos en Córdoba y seguro que no es la última que un fuerte aplauso para Vale. realmente tenemos acá un placer le sale el pique con el tiempo anteriormente Mariela Domingo que ya arriba cuando vemos a la mascota que está con la bandera cuadros esperando acá estoy con Mariela Dominguez primero y vamos bueno, Venga, va, estuvo eso de Rosario bueno me encantó vení vení vale que no salió vení vení vení que no salió para un segundo ahí podio ¿Qué Vamos amigos, vamos. La brida El final, En eco los 15 kilómetros de la población. Ayer pasamos el antidoping, hoy parece que no hemos vuelto a pasar. Nos hemos dejado la uña hecha, una mierda, pero al buen podium y mañana 85 kilómetros. Tienes que esperar un que, un que un no, un no te explote acá. No. Y después hacen un González. Importante. Y después vas a llegar si a un bien, el, bien, no, sí, pavimento si no que bien, no sé si sos... ¿Tienes buena habilidad para bajar? Más pues, o si no, cuidado ahí. Son 85 kilómetros de carrera. Me lo resumió en 30 segundos, papá, me pasó rápido. <risa> Grande jefe, es nuestro motorista. Nos ha hecho ahora aquí un poco del briefing. Eh, sin miedo al éxito. Obvio. Bueno, cuénteme. Acá estamos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos es unos kilómetros ¿no? y medio, ¿Sí? subida eh, para llegar al mirador, vale. Y de ahí ya nos largamos. Bien. Así que bueno, pues es la parte dura, ¿no? De la carrera. Es la parte más dura de la carrera. Venga. Vamos ¿Cómo estamos? Reinventado, papá. Rimentado. <risa> Rimentado. <risa> explotado. Vamos. Ya hicimos la mitad, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tú, tú, tú, tú. mirad qué pedazo de vistacas loco, para lo que decir no, aquí no se sube, me cago en mi puta vida vamos, uh, vamos jefe vamos papá vamos dale vamos, Puta, me parece que les animo más yo a ellos que ellos a mí acabo reventado tú. Vamos, vamos papá Y cumpliendo el objetivo El abrazo de dos grandes Che, Valenti y Pablito Ureta En la llegada Felicitaciones Dijo que salía de paseo Y me trajo el explotado vi. Se puede acercar ahí a la tribuna Que hay una señora que se descompensó Venís saludando Levantando los brazos Bienvenido hermano, qué lindo claro que sí la gente de la tribuna. Me dijo que le gusta el color. grande Valentín. A partir del 4 de mayo en Puerto Río, Parida. El circuito en la llegada, 3.018 20, ¡Esto es más negro que yo! ¡Qué, Ajá, ¿Qué, sí. Eh, sí, qué pasó viejo! Gracias. ¿Cómo fue? Muy lindo. Bien. Muy sí. Sí. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Pero se ver, encuentra bien? Bien. ¿Se ¿Se bien. ¿Sí? Ya sí? está. Ya terminamos. Hay que pensar que nada. No en cinco días pasas por aquí. 4.129 4.200 sí, Son 4.200 5. San Martín de los Andes. Extremen, ah, no te la pierdas. Saludito a la gente de García Bike y espero que vayan más limpios que yo. <risa> ¡Chocaba, jefe! Claro que sí. Y ni cansados pues de ayudar. Muchas gracias, tío. de Córdoba, bien como siempre. Gracias. Un, un gusto, muchas gracias. Nos salimos de, nos salimos de la fama, viste somos re famosos, yo pensé que era por la belleza, pero ahora que tengo la cara explotada veo que también piden fotos, será que cuanto más feo mejor. Hay que ser estricto con estas cosas porque...